persona que está atravesando este problema tan delicado como el rey Pelé. A raíz de este tema, atención, a raíz de este tema, vamos a hablar precisamente del cáncer. Porque lo que tiene Pelé es cáncer de colon ¿no? y ahora se le ha complicado con una infección respiratoria. Y estamos precisamente con la médico oncóloga Gloria Paredes. Doctora Paredes, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y a ver, a raíz de lo que está ocurriendo con, con Pelé, ¿cuál es la última información que usted maneja de lo que ha podido analizar? Estamos ya, digamos, ante la última etapa quizás de, del rey del fútbol, ¿o no? Sí, lo que pasa es que el cáncer de colon, si... imagínense una U invertida. ¿Ya? Y se divide en dos partes, el derecho y el izquierdo. Ok. El derecho es el más agresivo, uh -huh. el izquierdo es menos, pero depende de qué estadio lo, lo diagnostican. Uh -huh. En el caso de, de Pelé, ya se ha sido diagnosticado tardíamente porque ya estaba con metástasis, ah. o sea, estaba en un estadio 4. Wow. ¿No? Entonces, este, cuando tienes estadios tempranos, estadio 1, estadio 2, fácilmente lo puedes operar y, y queda ahí, o, o lo puedes hacer quimioterapia de post post cirugía. Y tiene buen pronóstico, 90-95% que se sana. Uh -huh. Y actualmente hay medicinas no solamente que son quimioterapia, radioterapia, sino medicinas modernas que son anticorpos monoclonales, Ajá. que no, te, no se te cae el cabello, nada, y, y toleran muy bien la medicina. Pero en el caso de él ya está más avanzado. Él, él estaba avanzado porque él tenía metástasis al hígado Ajá. y tenía, ahí está, entonces ahí está. A ver, doctor, justo, doctora, es... perdón, justo, justo la, la producción nos ha preparado el... eso. Si, si usted gusta, póngase de pie, okay. por favor, para que... ¿Nos puede explicar ahí en la okay. pantalla? Entonces, si dividimos al intestino grueso... A ver, en, en detalle, ¿lo que estamos viendo qué es? Ese es el intestino grueso, el colon ascendente, transverso, descendente y la, la, la, el área ya del recto, ¿no? Correcto. Entonces, de la mitad para acá, derecho, de la mitad para acá, izquierdo. Ok. Esta zona, que es la parte del recto, él tenía cáncer de colon rectal, recto y el colon externo. Ah, en esa parte es donde sí. está alojado el cáncer. ¿no? Entonces, este, cuando está en estadio 1, estadio 2, en estadios tempranos... Entonces, ¿qué quiere decir? Que la, la tumoración está invadida solamente por dentro de la mucosa, okay. o sea, como dentro del tubo. Okay. Entonces son operables. Okay. Cuando ya tienen estadio 3, quiere decir que ya han infiltrado, o sea, se han, han ingresado a los ganglios que están rodeándolos. Yeah. ¿no? Entonces, este, eso ya es más complicado. Y estadio 4 es cuando no solamente ha invadido los ganglios, en medio de una capa que es como una, como una sábana que cubre, que se llama peritoneo, okay. hacia implantes, o sea, como que se pega como chicle, uh -huh. o ha invadido metástasis al hígado. O al pulmón. O ya afecta a otros órganos. Sí, y... y eso es el caso, por ejemplo, Claro, de, de entonces él se ha tenido ya en el hígado y en el pulmón, definitivamente están los galdos infect... este, comprometidos y el peritoneo y, y debe haber habido asitis, que se llena, esos galdos como crecen y obstruyen, se llena todo como de agua, eso se llama asitis. Wow. Entonces ha, ha llegado. Lo que pasa es que en este tipo de cáncer muchas veces... La persona comienza a hacer deposiciones como estreñida o de posiciones asintadas, o sea, adelgazadas. Ya. Y comienza a hacer deposiciones con sangre. Con sangre. Y a veces piensan, ah, no, es que tengo hemorroides, ah. o de repente ha sido muy amplio mi, muy ancho el... Pero se pueden confundir con la hemorroides sí. Y no necesariamente es y No eso. necesariamente, entonces, este... Y comienzan a, a bajar de peso, estar cansados, y dicen, no, lo que parece es que ya son mayor de edad, porque son cánceres que dan a los 50 años. Ajá. También pueden dar a, a niños pequeños, o sea, yo he tenido pacientes desde 8 años hasta 15 años con cáncer de colon, y son, años, y son bien agresivos, wow. y la mayoría son adultos. Adultos que tienen antecedentes de que tienen sobrepeso, que comen muchas grasas, que comen muchas carnes rojas, ah, que comen pocas frutas y verduras frescas. Y la, pero la mayor incidencia en edad de es a partir de los 50. Sí. Salvo algunos casos, como usted ha dicho, Así entre 8 es. y 15 que son... Maridos, Entonces, claro. ahora bien... Eh, Había una, una imagen más, doctora, sí. perdóname, a ver, a ver si colocamos, por favor. A ver, ¿qué, qué estamos viendo aquí? Claro, ¿cómo, ¿cómo va creciendo? ¿no? Entonces acá estos son estadios tempranos, ¿no? Está dentro, dentro del, del tubo. Y entonces, a medida que va creciendo, muchas veces crecen como, como si fueran pólipos. pues le llaman como si fueran unos guantecitos. Ya. Entonces, cuando uno le hace un examen que se llama colonoscopía, es un examen que bajo anestesia le introducen un tubo. Ajá. Tiene que haberse limpiado muy bien el intestino, o sea, tomando unos líquidos que te hacen limpiar el intestino. Okay. Y así entonces meten el tubo y van viendo si tiene alguna de estas, estas formaciones. una veces... camarita ahí por dentro sí. van viendo todo. Van viendo todo. Y, y cuando ven eso, cuando es Cuando que ven a este le dicen, este tiene pólipo, hay que sacarlo. Y tienen que sacarlo todo, lo mandan a biopsiar y los pólipos pueden ser tres tipos. Y eso, perdón, como, como para explicarlo en forma simple, ¿es como si fuera un racimo o algo así? Sí, como, como si fuera, un... como imagínate como si fuera una uva. ¿Como una uvita? Una uvita, okay. una uvita que está flotando ahí, está pegadita acá a la mucosa. Ya. ¿no? Entonces, este... Si esta ubita va creciendo, entonces si tiene menos de un centímetro, entonces esos más, más son benignos, Ajá. son los, los, los, tu, los tubulares. Okay. Pero a veces ya pueden ser, cuando están más grandecitos, pueden ser este, los mixtos. O, cuando, o otros que ya son los bellosos, que son los que se, dan a metasa, se van a convertir en cáncer. Y eso se tiene que sacar. Siempre se tiene que sacar. Y cuando lo saca, tiene que ver que está la serosa, la mucosa, toda libre, que uh -huh. no ha quedado nada. Correcto. ¿No? entonces Y es importante el patólogo que te diga eh, qué tipo de pólipo es, y si ya todo el borde la, lo han sacado de la operación, tss, que lo han cortado, está libre. Si está limpio. Limpio. Ese es y el no estadio 1. Tiene... Estadio 1. Ahora vamos ¿no? al 2. Al 2. Estadio 2, porque ya está invadiendo ya la mucosa. Ah, miren, ahí ¿No? la diferencia entre el 1. Uno... A ver, yo me voy a, me voy a parar para... para que se puede observar, sí. la diferencia acá, ¿no? ¿Cierto? Sí. En, en esta pared, ¿cierto? Sí. Miren acá, está libre. Está libre, acá ya, en ya invadió. En comparación con el 2 es que ya está invadiendo, ¿no? Sí, acá ya salió. Al salir ya del de todo, de, de todo el tubo intestinal sí. grueso, entonces ya estos son los que van a comenzar a infiltrar a los ganglios. Okay. Esos es son estadio 3. Ya. Pueden, pueden esterilizar los ganglios. Y estadio 4... ¿Y en es el 4, doctora, perdóneme. Le pediría que retrocede un poquito para que se pueda notar ahí. Con... Ahí está perfecto. A sí. ver, ¿qué pasa? Ya con en EL, el 4 y ya son los que por vía linfática... O por vía este, este, linfática, o son sea, los blancos, o por vía sanguínea, pueden haber viajado y hacer metástasis al hígado o al pulmón. ¿En ese caso es cuando ya, digamos, se contamina a otros órganos? Sí, es más difícil forma. curarnos. Ok, es y eso difícil. es lo que está pasando con. Sí, es lo que está PL. pasando. Ahora hay medicinas modernas y depende de cada paciente y depende de la agresividad. Hay pacientes que, a pesar de estar avanzados, pueden sanarse. Él este, aparentemente respondió porque se operó, ¿no? Ah. Entonces, lo que uno hace es reducir la masa tumoral y volverlo operable. Uh -huh. Cuando uno reduce la masa tumoral, también desaparecen las metástasis, tanto Correcto. de hígado y de pulmón. Y esta imagen de acá superior izquierda, ¿qué, qué se refiere? Ah, ahí se ve la, la mucosa, ¿no? Como es por dentro. Ajá. ¿no? En ese caso está normal. Bien. Así, de, de, de, así deberíamos tenerla. Sí. Así debe. Complicaciones. Sí. Y, y, y ¿por qué es que es que pasa esto? ¿Por qué es que uno puede desarrollar el cáncer de colon? Primero que tiene una parte que es genética. Eh, un 10% de casos. Otros que tienen pólipos, que también son hereditarios, y esos 25% pueden convertirse en cáncer. Uh -huh. Otros son porque tienen unas enfermedades que se llaman colitis ulcerativas, o sea, lesiones que se ulceran y sangran, y esos pacientes también pueden convertirse en cáncer. Y la otra es por malos hábitos. También. Los malos hábitos. Los malos hábitos son personas obesas, personas que no comen frutas y verduras, personas que comen puras carnes rojas, personas que fuman. Justo. Ah, también. El cigarro, lamentablemente, ataca muchos órganos del cuerpo. Y puede ser también el colon. Sí, entonces, no sí, entonces, hay muchos factores. Qué interesante todo lo que está compartiendo con nosotros, doctora. Vamos a, a mostrar más videos también del tema del, del tratamiento que hizo en todo este, pro, en todo este proceso eh, el rey del fútbol, ¿no? Para que usted también nos pueda ir explicando de acuerdo a su experiencia. Ahí en ese caso, por ejemplo... ¿Qué es lo que estarían haciendo con él? Ya, yeah. lo que pasa es que muchas veces los, los medicamentos eh, tienen efectos secundarios. Ya. Yeah. Y entonces él por la edad que tenía, entonces él tenía ya el corazón un poquito ya dañado. Uh -huh. Entonces cuando recibe las medicinas el 5-fluoracil o, por ejemplo, el platino que son quimioterapias, estas quimioterapias pueden hacer, este, producir este, daños, daños renales, daños cardíacos. Okay. Y eso puede originarle que se llene de agua, lo que llaman edemas o anazarca. Cuando todo el cuerpo está lleno de agua, se llama anazarca. Cuando uh -huh. están solamente las piernas o una parte, uh -huh. eh, se llama edemas. Uh -huh. Y cuando está en la barriguita, se llama citis, no Entonces, él, él están haciendo así, hacer ejercicios para que se mantenga ¿no? su cuerpo. Eso es fundamental. Sí. Sí, siempre siempre un, un paciente siempre tiene que ser bien, bien responsable, bien ordenado. Y en el caso de él, por ejemplo, bueno, ha sido un atleta, pues sí. un deportista de élite, ¿no? Ah. Ha sido el, uno de los mejores futbolistas de todos es los días. Es el más tiempo. amado del mundo. Pero por supuesto, sí. y, y eso lo ha tenido que ayudar en cierta Así forma, es. ¿no? sí. Su condición física, ¿no? Su condición física definitivamente lo ha ayudado, lo que le va en contra es la edad, pues, ¿no? Ajá. Le ha dado a los 81 años la enfermedad, o sea... Sí. Y es más difícil curar a una persona que tiene 80 años y es anciano. Claro. Por más que esté en buen estado físico, porque es deportista... Este, y es anciano, entonces ya no funciona tan fuerte los órganos. Claro. Por eso es que siempre decimos que los niños, a pesar que pueden estar en estallidos más avanzados, estadios estallidos 4, son más fáciles de curar que los adultos. Así. ¿Ah, Porque el niño es como un carro nuevo, tiene todo perfecto. También claro. el adulto o es diabético, o es hipertenso, o es obeso. Ya viene ya con todas sí, las complicaciones, no o, o arrastrando sí, toda la digamos, carga también brazo, ya de... Sí. Y él, okay. por ejemplo, tenía problemas cardíacos, entonces es más difícil. Doctora, y, y, en, y en el caso, por ejemplo, para, para cerrar ya esta entrevista interesante, en el caso de, de él, en ese estadio, en esa situación que usted está comentando, eh, es complicado que se cure o ya es irreversible el tema. ¿Cuánto en, tiempo, en todo caso, podría? En la, en la actualidad hay este, se hacen estudios genéticos. Con el estudio genético te orienta y te dice. Este paciente se va a sanar con quimio, este paciente se va a sanar con quimio y radioterapia, este se va a sanar con, con quimio, radio y anticuerpos monoclonales. Ah, ¿te marca te todo? Marca. Este paciente se va a sanar con nada. De okay. frente te dice. O sea, yo hago eso, no lo hago en todos los pacientes porque en el hospital que trabajo no hay eso, pero en las clínicas sí, cuando trabajo ahí sí hay. Y en todos los casos difíciles, yo, los, yo les hago estudio genético. Entonces en un principio yo decía que si se va a sanar solamente con la quimioterapia o si no con esto del anticuerpo, le pongo las dos cosas y el chico ya lo sané. O sea, es en como que le, le hace una escaneada, digamos, así y es. te marca... Porque esto si se sana, en seis meses se sana. Ok. En seis meses. Si no, si es, es rápido, o sea, no es muy prolongado el tratamiento. Uh -huh. Entonces él ya pasó más de un año y te es tratamiento, o sea, todavía no se ha sanado. Pero eso, eso, eso ese es como que un buen pronóstico o no? No. Este, fue un pronóstico al comienzo porque él estaba respondiendo y lo pudieron operar, uh -huh. pero no ha remitido del todo. Del paciente que todavía tiene enfermedad residual, o sea, que no ha sanado completamente, ya es riesgoso. Entonces tiene que claro. haber otro tipo de esquemas Correcto. modernos. Bien, doctora, muchísimas gracias por nada? ayudarnos de esa forma tan didáctica a comprender toda esta situación que lamentablemente está afectando al rey.